Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, este día jueves, bendecido por el Señor, todas las bendiciones, las gracias del el Señor pone sobre nuestras manos, bonito momento para que empecemos nuestra jornada, dándole gracias a Dios, te invito para que en un momento de silencio, le agradezcamos al Señor todas las bendiciones, sea el momento para decirle a Dios gracias, para que este inicio de día, en la presencia de Dios, con gratitud al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículos 47 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucede al final del tiempo, saldrán los ángeles, separarán los malos de los buenos, los echarán al horno encendido, allí será el llanto y el rechinar de bien. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron, sí, él les dijo, ya ven, un escriba que entiende el reino de los cielos, es como un padre de familia que va sacando del arca lo bueno, lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas palabras, partió de allí, palabra de allí. gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta última parábola de, la, de los peces que se clasifican, pues nos deja bien esa enseñanza sobre el final de los tiempos, el juicio. Seremos pesados, seremos delante del Señor, juzgados en el amor también. La palabra de Dios también es muy clara en eso. seremos juzgados en el amor. Pero también tenemos que dar el peso, la medida, con todo lo que el Señor nos da, con todas las bendiciones recibimos del Todopoderoso, pues también tenemos que dar frutos, mis queridos hermanos. Toda esa bendición, toda esa semilla no puede caer en tierras terres ¿recuerdan? La primer, primera parábola de este ciclo, capítulo 3, la semilla que cae, una en tierra buena, otra en el camino, otra entre zarzas, toda esa bendición tiene que dar buenos frutos, queridos hermanos, así sea el 30, como miramos en esa parábola. El peso, queridos hermanos, las buenas obras. Al final de los tiempos, mis queridos hermanos, seremos dados en el amor. Las buenas obras serán con lo que llegaremos delante del Señor. Lo invito para que a lo largo de este día haga el ejercicio de revisar cómo estamos en buenas obras. O qué obras nos va a presentar delante de Al final los estudios, el dinero, los bienes materiales, la fama, el reconocimiento, no se quedará en nada. Mi medida, queridos hermanos, ¿en qué consiste? En las buenas horas. Y eso es lo que el Señor nos Las buenas horas. Los peces buenos serán llevados a cestos y los malos los van a tirar. Que el Señor nos permita estar en su presencia. Que hoy saquemos un ratico para estar en la presencia de Dios, para dar gracias, para alabar y para bendecir. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor los guarda, los protege, los libre de todo malo que les Feliz día para todos. Un abrazo, mis queridos hermanos.